y esto es Dilo Bien. Ya hablamos de la importancia de sentir lo que decimos, hablamos ahora de la importancia de controlar cuanto antes la experiencia de comunicación. Así como tenemos la responsabilidad de dedicarle mucho más a las emociones, tenemos que ser capaces también de reducir los factores de estrés asociados a la posibilidad de hablar con otros. Por eso es que se preparan contenidos, por eso es que ensayamos contenidos y por eso es que llegamos con tiempo suficiente al espacio donde vayamos a presentar para conocer el espacio donde vamos a estar iluminación, sonido, si funciona o no funciona la presentación si acaso la llevas, cuál es la distancia con esa audiencia, si tienes que utilizar un micrófono y tienes alguna de las dos manos comprometidas o vas a tener un atril ¿Qué recursos tienes disponibles? Facilitan mucho las circunstancias y te ayudan a ti a reducir el estrés. El control supone, por supuesto, también conocer algo de nuestra audiencia. Nos conocen, saben algo de ti, del tema que vas a trabajar. Son proclives a lo que tú crees pudiera ser una opinión o por el contrario, serían absolutamente denegados a esa mirada sobre el tema. Tener aproximaciones sobre esos datos también nos facilita la experiencia y nos ayuda a controlar sobre todo los mensajes que vamos a preparar para el cierre. ¿Qué cosas les vamos a decir a esas personas que nos han visto para que se aproximen a nuestra experiencia, para que lo vean como nosotros, para que lo digan? Como nosotros, porque si lo vas a decir, dilo bien.